Hoy leeremos Las metamorfosis de Píctor de Hermann Es. Encontrar el alma gemela a través de un juego de opuestos, lo que llamamos comúnmente nuestra otra media naranja en busca de la felicidad. Ese es el tema de este cuento del gran escritor y premio Nobel. Ya Vamos a dar comienzo a las metamorfosis de Píctor, que espero que te guste. La metamorfosis de Píctor. Un cuento de Hermann Es. Apenas había caminado unos pasos por el paraíso cuando víctor se dio bruces con un árbol que era hombre y mujer a la vez saludó al árbol con deferencia y dijo eres tú el árbol de la vida pero cuando vio que quien se aprestaba a responder era la serpiente en lugar del árbol dio media vuelta y prosiguió su camino era todo ojos le gustaba todo tanto, sintió intensamente que se encontraba en la fuente y origen de la vida. Se topó con otro árbol, que era sol y luna a la vez, y dijo, Víctor, ¿Eres tú el árbol de la vida? El sol asintió riendo, la luna asintió sonriendo. Las flores más maravillosas le miraban, con los colores y reflejos más variados, con los ojos y los rostros más diversos. Algunos asentían riendo, otras asentían sonriendo, otras no asentían ni sonreían, callaban arrodadas ensimismadas, como en su propia aroma ahogadas. Una cantaba la canción de las lilas, otra la canción del cuna de azul marino, una flor tenía unos inmensos ojos azules. Otra les recordó a su primer amor. Una olía al jardín de la infancia. Su perfume suave resonaba como la voz de su madre. Otra se burló de él y le sacó la lengua. Una lengua muy roja y arqueada. La lamió. Tenía un sabor fuerte y silvestre. Sabía a resina y a miel. Y también a beso de mujer. Allí estaba Víctor, entre todas las flores desbordante de nostalgia y de temerosa alegría. Su corazón apesumbrado latía con fuerza como si fuera una campana. Ardía en deseo por lo desconocido, presintiendo un encantamiento. Víctor vio un pájaro sentado. Lo vio en la hierba, posado y de mil colores pintado. De todos los colores parecía el hermoso pájaro estar dotado. Preguntó al hermoso pájaro multicolor. —Dime, pájaro, ¿dónde está la felicidad? —La felicidad —dijo el hermoso pájaro riendo con su pico de oro—, la felicidad, amigo mío, no hay donde no se halle en la montaña y en el valle, y se encuentra por un igual en la flor y en el cristal. Tras estas palabras el pájaro risueño sacudió su plumaje, estiró el cuello, meneó la cola, quiñó el ojo y volvió a reír, y después permaneció inmóvil, sentado en la hierba y, mira por dónde. El pájaro quedó convertido en una flor multicolor sus plumas transformadas en hojas y sus patas en raíces. Con sus resplandores y el fulgor de sus colores, era ahora flor entre las flores. Víctor se lo quedó mirando maravillado. Y justo después, el pájaro flor sacudió sus hojas y sus hilos de polvo. Ya estaba harto del reino de las flores. Dejó de tener raíces, se movió con suavidad y lentamente se elevó por los aires. Se había convertido en una mariposa que se balanceó sin peso ni luz, como en un ente reluciente de rostro resplandeciente. Víctor abría los ojos como platos. Pero la nueva mariposa, el risueño pájaro-flor mariposa multicolor de rostro resplandeciente, Revoloteó en torno al asombrado Píctor. de con el sol y después se dejó suavemente caer como un copo incravido a tierra pegadito a los pies de Píctor. Respiró tiernamente, se estremeció ligeramente agitando sus alas deslumbrantes y en el acto se transformó en un cristal de colores cuyas aristas despedían una luz rojiza. Sobre la hierba verde, la gema rojiza resplandecía maravillosamente con la claridad de un alegre repique de campanas, pero parecía como si su hogar, las entrañas de la tierra, la estuviera llamando, pues, muy pronto se volvió diminuta, a punto de desaparecer. Entonces, Víctor Presa de un deseo irresistible, se apoderó de la piedra minúscula maravillado. Contemplaba su mágico resplandor que parecía un anticipo de todas las dichas que iban a colmar su corazón. De repente, la serpiente se enroscó en la rama de un árbol muerto y le susurró al oído. Esta piedra te metamorfoseará en lo que tú quieras. —Dile rápido tu deseo, antes de que sea tarde. Víctor se sobresaltó y tuvo miedo de que se le escapara su felicidad. Rápidamente pronunció la palabra y se metió un en un árbol, pues ya había soñado alguna vez con ser árbol, porque los árboles le parecían la encarnación de la placidez, de la fuerza y la dignidad. Víctor se convirtió en árbol. Sus raíces se hundieron en la tierra y creció en altura, y de sus miembros brotaron ramas y hojas. Estaba la mar satisfecho con su suerte. Sus fibras sedientas absorbieron el frescor profundo de la tierra y sus hojas ligeras. Se mecieron allá arriba en el azul del cielo. Los insectos instalaron su morada en la corteza, y a sus pies anidaron liebres, erizos, y pájaros en sus ramas. El árbol Víctor era feliz, y no contaba los años que iban transcurriendo. Pasaron muchos antes de que se diera cuenta de que su felicidad no era perfecta. Poco a poco, solo, levemente, fue aprendiendo a considerar las cosas con ojos de árbol. Por fin acabó viéndolo todo claro y se puso triste. vio que casi todos los seres a su alrededor en el paraíso se metamorfoseaban con frecuencia e incluso que todo discurría en una corriente mágica de eterna metamorfosis. Vio flores que se transformaban en piedras preciosas o que alzaban el vuelo convertidas en resplandecientes pájaros. Vio muy cerca de él a muchos árboles que de repente desaparecían uno se había fundido en un manantial, otro se había transformado en cocodrilo, otro, convertido en pez, nadaba alegre y feliz, desbordante de voluptuosos deseos y pletórico. Se lanzaba nuevos juegos con renovadas energías. Había elefantes que intercambiaban su ropaje con rocas y jirafas, su cuerpo con flores. Pero él... El árbol, pictor, permanecía inalterable. Él no podía ya metamorfosearse. Desde que había tomado conciencia de su inmutabilidad, toda su felicidad se había volatizado. Empezó a envejecer. Y cada vez fue adoptando más y más esa actitud cansada. Seria y preocupada que suele observarse en la mayoría de los árboles viejos. También suele observarse en los caballos, los pájaros, los humanos y en todas las criaturas. Cuando no poseen el don de metamorfosearse, se sumen con el tiempo en la tristeza y en la preocupación y acaban perdiendo su belleza y hermosura. Pero un día pasó por aquel rincón del paraíso una joven de rubios cabellos vestida de azul. Entre canciones y bailes la hermosa rubia corría entre los árboles y hasta entonces jamás se le hubiera ocurrido plantearse si deseaba poseer el don de la metamorfosis. Más de un mono sabio sonreía a sus espaldas. Algunos matorrales la acariciaban con sus ramas. Algún que otro árbol le tiraba una flor o una nuez o una manzana sin que ella le hiciera el más mínimo caso. Cuando el árbol Pictor vio a la joven, una nostalgia inmensa se apoderó de él, una ansia de felicidad como no la había conocido hasta entonces. Y al mismo tiempo se sumió en una profunda reflexión, pues le pareció oír su propia sangre que le gritaba. ¡Acuérdate! ¡Acuérdate de toda tu existencia en este momento! ¡Encuéntrale el sentido! Si no, será demasiado tarde y nunca jamás volverás a encontrar la felicidad. Y obedeció. Lo recordó todo. Su origen, sus años de ser humano, su mudanza al paraíso y muy particularmente aquel instante en el que se había metamorfoseado en árbol. Aquel instante maravilloso en el que había tenido la piedra mágica en la palma de la mano. en aquel momento cuando todas las posibilidades de metamorfosis se abrían ante él. Nunca antes había ardido aquí en su interior la vida. Pensó en el pájaro que se había reído en el árbol que era sol y luna a la vez, tuvo entonces la intuición de que antes algo se le había escapado, de que había olvidado algo y de que la serpiente no le había aconsejado bien. La muchacha oyó un murmullo en las hojas del árbol pictor. Alzó la mirada. Y la embargaron con un repentino dolor de corazón nuevos pensamientos, nuevas ansias, nuevos sueños, que despertaban dentro de su ser, impulsada por una fuerza desconocida, se sentó al pie del árbol. Le pareció muy solitario, solitario y triste, no obstante hermoso, conmovedor y noble en su silenciosa tristeza, seductora, le sonó la suave melodía del murmullo tembloroso de su copa. Apoyó su cuerpo contra el tronco rugoso. Sintió que el árbol se estremecía profundamente. Sintió el mismo estremecimiento en su propio corazón. Un extraño dolor percibió en su corazón. Corrían las nubes por el cielo de su alma y lentamente unas lágrimas, unas lágrimas pesadas fluyeron de sus ojos. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué anhelaba su corazón salírsele del pecho para saltar hacia él y fundirse en él, en el hermoso árbol solitario Víctor? El árbol se estremeció suavemente hasta la raíz, debido al esfuerzo realizado para concentrar toda su fuerza vital y proyectarla hacia la muchacha, en el abrazador anhelo de la unión. ¡Ay! Haberse dejado engañar por la serpiente y haberse convertido para siempre en un árbol solitario, ¡qué ciego, qué insensato había sido! ¿Acaso tan ignorante había sido? ¿Tan ajeno al secreto de la vida había permanecido? No. Ya lo había intuido oscuramente entonces, confusamente ya lo había presentido. ¡Ay! ¡Con qué pesar recordó y comprendió entonces al árbol que era hombre y mujer a la vez! Pasó volando un pájaro. Era rojo y verde el pájaro que pasó. Y alrededor del árbol voló el hermoso y valiente pájaro. La muchacha lo siguió con la mirada. Vio que su pico caía algo rojo como la sangre, rojo como las brasas que caía relucía en la hierba verde con unos destellos rojos tan poderosos que la muchacha se acachó y en la hierba la piedra roja recogió. Era un carbúnculo, era un rubí, y donde hay un carbúnculo oscuridad no puede haber allí. Apenas la muchacha hubo recogido la piedra mágica en su mano blanca que el deseo anhelado que hinchía su corazón, la joven se volatilizó, se fundió, formó una sola cosa con el árbol, una rama joven y vigorosa brotó del tronco y deprisa se disparó hacia arriba hasta él. Ahora todo estaba como tiene que estar, todo estaba en su lugar, el mundo estaba en orden. Por fin había encontrado el paraíso. Víctor dejó de ser un árbol viejo y preocupado. Ahora cantaba a voz en grito. ¡Victoria! ¡Victoria! Estaba metamorfoseado. Y debido a que esta vez por fin había sabido encontrar la metamorfosis eterna, debido a que... De una mitad había hecho un todo, a partir de aquel momento podría seguir metamorfoseándose cuando quisiera. La corriente mágica del devenir fluyó perenne por sus venas y para siempre formó parte de la constante y permanente creación eterna. Se transformó en ciervo, se transformó en pez, se transformó en ser humano y en serpiente y también en nube y en pájaro pero bajo cualquier apariencia siempre formó un todo, una pareja, sol y luna, hombre y mujer, y como los ríos gemelos fluyó a través de las tierras y como estrellas gemelas brilló en el firmamento.